Bueno, pues ya estamos nuevamente aquí con ustedes. Continuación. Sí, es la continuación porque se, a, algo aconteció se cortó. Que, que se nos cortó la, la, la, la grabación. No sé por qué, pero ya estamos aquí en la, en la parte 2 ahora. Cosas que suceden de repente. Sí, sí. sí, sí. El, el internet ha estado fallando mucho en estas últimas fechas. No sé por qué razón. Pero, a, pero así ha estado es. sucediendo. Entonces vamos a empezar la segunda parte uh -huh. eh, Y pues bueno Nos, nos quedamos entonces El 4 Se este, jugará Dios Toda uh -huh. lágrima de los ojos de ellos Y ya no habrá muerte No habrá más llanto Ni clamor, ni dolor Porque las primeras cosas Pasaron O sea las que estamos viviendo en esos días uh -huh. ¿Cuánta muerte ha habido? Uf. Muchísimo Muchísimo, Uf, todos uh, los días. Miles y miles y miles de gentes que están falleciendo. De diferentes maneras. Y ahorita como que se ha apaciguado tantita la cosa sí. con la del COVID y todo eso. Sí. A propósito, ya, ya, ya tenemos las dos vacunas nosotros, nos sentimos muy bien, gracias, gracias a, Dios, a Dios. No ha habido no ningún problema. Eh, Así es. ¿Será necesario? No será necesario, no sé, ya lo hicimos al menos nosotros. Para okay. darles un poco de confianza a los que eh, todavía no se las ponen. Eh, sí, dicen, para que. Dicen una cosa lo, y lo otra y bueno. Eh, aunque ya se oía hablar de, de que va a haber una tercera vacuna, lo creo innecesario, pero. Pues por pero, las cosas que están sucediendo <risa> en este momento. Eh, eh, exacto, están no un acaba. mundo tan. Muy variante, tan muy... extraordinario que no sabemos sé lo que pueda pasar mañana. Ok, eh, eh, entonces. Eh, y en esa parte 2. Vamos a continuar con eso. Entonces dice aquí, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto. Ni dolor. Y diciendo... Ni clamor. Ni clamor, ni dolor. Ni dolor. Que qué interesante, ¿no? Por eso cuando estábamos hablando en la primera parte, de que no es importante cuál iglesia vas, si... Te están predicando. Con la palabra, la palabra con la de escritura, Dios, con. El... Y te están enseñando lo que la Biblia dice. Uh -huh. Porque si no, entonces ya, ya, ya andamos mal. ¿Por qué? Porque a veces mantenemos una religión heredada y no la que nosotros elegimos de parte de Dios. Sí. Sí, definitivamente, es que tiene que haber un, un, este, un, un encuentro... Exacto, exacto. Un encuentro total y genuino Personal. Eh, delante del Señor, eh, que tiene que ver con tu corazón, con tu conciencia. Y eso Entonces, empieza cuando tú recibes a Cristo Jesús en tu corazón. Sí, amén. Y le dices Señor, ven a mi vida, ven, cámbiame, transfórmame. Amén, amén. Y haz de mí una nueva criatura. Amén, amén. Así Por ahí es. empieza. Amén. Si tú nunca has hecho esa oración... Quiere decir que Jesús no está ahí. No está ahí. Dios no está ahí. Ah, sí, puedes tener tu religión. No Te puedo decir perfecto, pero no, no, no, no está perfecto. Estás incompleto. Ajá. Lo más importante es que sí tengas a Jesús en tu vida, en tu corazón, para que de ahí en adelante sea uno vivir en, en el Señor. Nazca ese anhelo y ese deseo de conocerle aún más a través de las Escrituras, a través de la oración, que haya ese encuentro personal, real, real. Porque si no lo hay, mire, puede haber hasta lágrimas en ese momento. Oh, sí, sí, sí, definitivamente. Te lo digo por experiencia propia. Es que el Espíritu Santo trabaja, trabaja, Exacto. trabaja. Entonces comentábamos en el anterior de cómo han cambiado y se han diluido las usos y costumbres buenas en el buen sentido de la palabra. Sí, sí, en el respeto. A, a, a la casa del Señor, en el respeto, en su mensaje, en, en todo lo que hacemos para Él. Exacto. Entonces, estamos bien conscientes, porque como, como estamos en los medios, estamos bien conscientes de lo que hay. Estamos bien conscientes. Eh, estaremos ya un poquito viejitos, pero... Conscientes, bueno, un poquito conscientes, bueno, a conscientes. La, a la, a la, Estamos muy viejitos ya Pero bien conscientes, conscientes De lo que está eh, Aconteciendo en nuestros sí, días sí. La televisión de actual Y la radio actual Para nada que se parezcan A hace 10, 15, 20 años atrás Pues no No, antes eh, eh, eh, Por ejemplo en México eh, no podía decir malas palabras en, en, en, en la radio, no. mucho menos en la televisión, no, no, no, no. no, no era, era un escándalo. Sí, a, a, había, había una disciplina, había sí. este, estatutos que, que tenías que respetar. Exacto. Y, y ahora nos ha tocado ver a aquellos conductores de programas que había, cómo ahora se han descosido. Y dice uno. Oye, pues, ¿qué, ¿qué pasó con las buenas costumbres? Sí, ya ya, ya, ya todo eso ya se acabó. Ya, ya, ya, se acabó ya, ya se acabó el respeto, ya se acabó... Y todo por la falta del conocimiento de la Palabra de Dios. Punto. Eso es todo. Definitivamente. Así es. Así es. Cuando nosotros tenemos el conocimiento de la Palabra de Dios y la Palabra de Dios no está en nuestras vidas, lo siento. Hasta los grandes locutores, los grandes eh, personajes de la televisión y de la radio, y que algunos están todavía entre nosotros, sí, pues ha, se, han perdido. Se pervierten. Han, han perdido lo que es la verdadera sí. eh, temática que debe sí. ser limpia, agradable para todo el mundo. Así es. Entonces. Ese es el gran problema del problema, mi amado, mi amada. De, de que necesitamos hacer cambios. Sí, sí, pues es necesitamos este... Necesitamos cambios en Viene vida. siendo como los, los uh, malos virus. Eh, exacto. Eh, sí, es otro so tipo de COVID. Sí, sí, Ajá. sí. Ok. Verso 5. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe... Porque estas palabras son fieles y verdaderas. Me gusta lo que dice. Estas palabras son fieles y verdaderas. Fieles y verdaderas. Y el que estaba sentado en el trono, o sea, hablando de Dios, uh -huh. era que yo hago nuevas, todas las cosas. Nuevas. Tienen que ser nuevas. Tenemos que renovarnos, tenemos que cambiarnos, tenemos que ser... Nosotros también, tú y yo, tenemos que hacer lo mismo, tenemos sí. que, que renovarnos Renovarnos, en Dios. renovarnos día a día, este pues sí. Y antes de ahorita, antes de que el Señor venga, y, y, para que podamos estar en ese grupo en el que el Señor quiere ser nuestro porque Dios. sí necesitamos estar limpios, sin arrugas, sin manchas, sin, nada, nada, porque eso no puede entrar... No, no puede entrar en el reino de los cielos. Es, es, exacto. Entonces, si no hay esos cambios, no entendemos que no se trata nada más de tener una religión, sino una relación perfecta con Dios. Así es. Para que puedan existir los cambios, las transformaciones completas. Uh -huh. Porque qué momento veíamos en el anterior. Cuando la mujer se, des, se desposa con su marido, va... Di, Ataviada, dice, va, a, a, a, dispuesta, está dispuesta. Y, y su atavío trata de ponerse lo mejor, no más okay. porque se, se, se está casando con, con el chavo. Uh -huh. Yo te puedo decir, gracias porque lo hiciste por, por mí. Gracias, okay, pero, no lo merecía, pero, pero, pero gracias. Señor. Entonces, y me dijo, escribe. Porque esas palabras son fieles y verdaderas ¡Ah! ¡Qué hermosas palabras están aquí Escritas eh, por Juan sí, De lo que fieles, el Señor le estaba diciendo En esa revelación Fieles y verdaderas ¡Ah! ¡Qué tremendo, mi amada! ¡Qué tremendo, mi amado! De que Dios se encarga personalmente De decirnos Dios las cosas amén. amén, amén, amén, así es Entonces, Nosotros cada vez que vamos a venir aquí Si no oramos primero Sí, no, no, orar. no empezamos. Tenemos que orar siempre al Señor. ¿Por qué? El que nos, nos guía y nos capacita, nos, nos da palabra, nos da. Es, es que pues, la, la, la, la sabiduría viene de Dios a través de lo que estamos orando. Amén, amén, amén. Así es. Y yo puedo ver, y lo voy a decir recio y quedito, o quedito y recio. Yo puedo ver en mi esposa. Esta mujer que Dios me dio, cómo me ayuda compartiendo la palabra. El Señor. Es, es, la idonia, como es la ayuda idónea. El nombre del Señor. Amén. Gracias hija por eso, porque Gracias, ha, ha, ha, ha sido es la ayuda idónea. No somos muchos los que lo hacemos así en pareja. Es el Señor, el Señor. Somos muy poquitos. Es maravilloso, así. En la inme... inmensidad de, de predicadores que hay, somos muy poquitos los que la pareja están juntos. Ministrando, sí, sí y los dos participando, ministrando. Y esto es de dar gloria, honra, señor. gloria y alabanza. Aleluya, a Dios. sí, amén. Gracias, Padre. Gracias, y yo, de, en lo personal osuramo, doy, amor, Gracias osuramo, por ser, el ser mi tío, compañera por... idónea. Gloria al Señor. Por algo, Señor que me atravesó en el camino y nos atropellamos los dos. El señor, el señor sabe lo que hace, no se equivoca en nada. No, no, definitivamente. Entonces, esa Entonces, es, es una enorme, extraordinaria bendición. Aleluya, gloria al Señor. Inmerecida. Inmerecida, pues sí. Pero a Dios le damos honra, gloria y alabanza. Somos inmerecedores. Y, y bueno, para su su terminar, dice el seis? Seis? Y me dijo... Esto está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Amén. Del agua de la vida. Así como que está corriendo esa agüita ahí. Así es, así es. De esa fuente. De la fuente de inagotable. Y para que nosotros podamos disfrutar de una agüita Aleluya Pero que venga De parte del Altísimo Amén Dice Al que tuviese Yo le daré Gratis, ves lo que está diciendo aquí Gratis de la fuente Del agua de vida Entonces qué, qué interesante es esto Aleluya. Esa fuente la vida, de vida La vida eterna Es Dios, es Jesús Es el Espíritu Santo Amén Sí, amén Y para eso tenemos que decirle Ven Señor, aquí Ven, estoy Señor Jesús a mi vida, Padre Aquí estoy Señor Aquí estoy Te entrego mi vida y que yo venga al conocimiento más pleno de Dios por la escritura, por la palabra. Por la escritura, por la palabra. Sí, amén, así es. Y como lo hemos dicho en otros uh, videos, esta vida que tenemos nosotros en nuestras manos. Uh -huh. No esa que uh, físicamente, sino la escritura, la escritura. Lo, la, el contenido. Mía, el contenido. ¿sí? El contenido que está aquí costó sangre de oh, mártires sí, sí, sí. que dieron su vida para que tú y yo podamos tener una Biblia uh -huh. en nuestro idioma en el es. caso nuestro, en el español pero ¿quién, es? la tienen en inglés, la tienen en francés, la tienen en chino, la, la tienen en ruso, la tienen en japonés la tienen en, en el, el idioma de, de cada país Imagínate nada más cómo Dios en su grande amor y en su grande misericordia nos da la oportunidad a todos por esos hombres que dieron su vida para poder ser los que pudieron traducir de los primeros originales. Y ya se fue desarrollando en diferentes lenguas, en todas, y todas ya, lenguas. Y ya, lo que tenemos en, es, en ese momento. Entonces, dice en el verso que sigue, en el verso 7. Dice: Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. <risa> Ay, gloria al gloria. Señor. Ahora, fíjate que, que interesante. sea su nombre. Qué gracias, interesante, padre, mi, amado, gracias, mi amado. Señor. El que, venciere, el que venciere va a heredar todas las cosas. Todo lo que Dios está ofreciendo. Pero tienes que vencer, tenemos que vencer. Vencer todos los obstáculos, todas las tentaciones, todo lo que el mundo ofrece. No importa que si mi abuelita, mi tarabuelita eh, tenía una religión. No, no. Lo importante es que yo, que tengo. Y si yo tengo la, la Biblia como la palabra de Dios para mí entonces esto es lo importante es lo importante porque porque venciste amén te quitaste es. esa religión que tenía tu abuelita o tu abuelita pero que ahora estás tú en la palabra de Dios así que es que dice amén como dice aquí Juan que estas palabras El que venciere todos son fieles y verdaderas. Uh -huh, uh -huh. Son fieles y verdaderas. Son fieles y verdaderas, sí. Entonces, mi amado, mi amada, tenemos que estar en la palabra fiel y fiel, verdadera. Fiel, que es la palabra de Dios, que verdadera. es la que nos está ofreciendo Dios a través de las mismas escrituras. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Qué hermoso, ¿verdad? Como Dios eh, nos pone las cosas a manera que sí las entendamos. Sí, sí, sí. Y eso es lo importante, que Dios nos pone las cosas para así poderlas entender poderlas y poder comprender para poderlas vivir. Así es, así ¿verdad? es. Amén. Y nos vamos al último versículo para ya terminar y luego terminar orando. Sí, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la primera, que, que es la muerte segunda, perdón. Exacto. Que es la muerte segunda. Fíjate, que, que, que tremendo. Aquí da una descripción de muchas de las prácticas que, que se hacen en nuestros días. Los incrédulos. Bueno, mm. los, empieza con los cobardes. Sí. Los que tienen miedo, los que. que uh, uh, uh, a mí déjame como estoy. Sí, No, sí. no, no, no. Tenemos que tener la valentía. Sí. Porque dice que venciere es el valiente. Sí. Para poder vencer tenemos que ser valientes. Tenemos que dar el paso. Valientes, sí, claro. Por eso estamos aquí, porque hemos dado el paso. Amén. Y queremos llevarte junto con nosotros ante la presencia del uh -huh. Señor. Por eso los cobardes e incrédulos. Uh -huh. Porque la misma incredulidad los hace cobardes. Sí, sí, claro, claro. Por eso que, es importante que sepamos lo que dice la escritura. Y dice, los abominables y homicidas. Uh -huh. Dos palabras. Uh -huh que no es lo mismo, pero aquí están escritos. Uh -huh. Abominables y homicidas. Todos los días nos damos cuenta que, que hubo muertes. Sí. Además, aquí en, en esta área donde estamos nosotros, aquí eh, lo que es el Metroplex, aquí como se le llama, sí. Dallas for word hay eh, bueno, muchos mucho pueblitos los... aquí a, a, a los alrededores. Uh -huh. Las muertes. Que A veces nada más nos, nos divide una sola calle. De de la calle es un, un pueblo y acá es el otro pueblo entonces fíjate, fíjate mi amada, mi amado lo interesante de esto habrá homicidios ¡Uf! que si sí los hay si sí, ha aumentado mucho los homicidios y, y, y los homicidios no es que tú vayas directamente y mates a alguien sino que también los gobernantes cuando no hacen lo que sí tienen que hacer por ejemplo todos los países donde no han vacunado no, no, se, no, se y no se prepararon y no se han preparado uh -huh. y no están haciendo nada al respecto se convierten en homicidios pues sí sí sí porque no no están no no se han preparado los que manejan con alcohol en el, o con drogas en, en, en su cuerpo son homicidas ¿cuántos accidentes ha habido que porque iba drogado o porque iba borracho sí ahorita también el, la cuestión del, de, de, de no respetar las reglas de no usar el teléfono cuando vas manejando no distraerte sí. nada es el, el no respeto a, a, a lo que se está usando tienes que respetar cuando vas este manejando que va sí. a estar volante bien, seguido sabemos que alguien iba manejando llevaba el teléfono en la mano porque lo, los patrulleros se dan cuenta porque sí. en ese instante se apaga el teléfono o se queda todavía grabando Sí. entonces la, la, las autoridades se dan cuenta que usamos esos aparatitos en el momento indebido y inadecuado. Aunque los teléfonos estos modernos... Yeah, yeah, yeah. No, no nos dicen... Si vas manejando, Traen no, no, no, no puedes usarlo. Sus restricciones y, y te, te, te bloquean para que no, no lo uses. Eh, exacto. Entonces, uno tiene que estar consciente de eso. Sí, sí, definitivamente. Uno tiene que ser consciente de eso. Uh -huh para que esto funcione bien uh -huh. para que nuestra vida funcione bien y la sociedad funcione bien así es entonces dicen los fornicarios y hechiceros miren, hasta en la televisión lo, lo vemos esas personas que echan cartas y que están ahí leyendo las cartas y todo eso se promueve con tanta facilidad eh, todo esto uh, sí se promueve ¿por qué? Porque la maldad está puesta en todos lugares. En todos lugares, así es. Y lo vemos y lo vemos como una cosa normal, natural. No, no, no, no es así. Claro. Entonces, mi amado, mi amado. Así amada, es. Dicen los sonicarios y hechiceros. Hay muchos. Todos los que andan con la cuestión de las cartas y que, van, que, que les dan verbajes y cosas por el estilo, hay, hay lugares, eh, por ejemplo, aquí en, la, en los bazares, casi siempre hay un lugar donde te venden de todo y estampitas y te venden veladoras y que te venden esto, que te venden lo otro. Ay, mi hermano, mm. to, todo eso es pura brujería, es pura hechicería, es, todo eso sí, es malo. Es maldad. Lo tenemos que darnos cuenta. Sí, sí. Porque si no nos damos cuenta estamos cayendo en el juego de Satanás. En el juego de Satanás, así es. Y Satanás no quiere que tú seas con el Señor. Punto. Así, así definitivamente. Dice: los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego sufre. y azufre. Que es la muerte segunda. Entonces. Qué, qué, ¡Qué tremendo! Hasta los mentirosos ahí van... Sí, sí, sí, claro. Pero, pero ojo con esto que dice aquí. Los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y Juan describe aquí, enseguida, uh -huh. que es la muerte segunda. Uh -huh. La primera es la que todos nuestros familiares que ya han fallecido, esa es la primera muerte. Sí. Pero la segunda es, para los que estamos en vida y pasamos por estas situaciones, va a ser la muerte segunda. Sí. Por eso es muy importante en vida, ahorita que, que, que Dios nos tiene la vida. Estamos conscientes, que hay conciencia de de venir a los pies de Cristo y entregarnos y, y, y, y solamente buscarle día a día para llenarnos de su de su amor, de su Así presencia es. entonces para ti este libro es, es la ley de Dios es la palabra de Dios para tu vida pues, a mí me da cosas me, me desagrada vaya, he dicho de otra manera es, que alguien esté predicando con un teléfono o con una tableta. Sí, yo. yo Me desagrada completamente. Yo creo que ese es, es el, el celo, el celo del Señor. El, el celo de nuestro Dios en su espíritu. Para que te puedan decir aquí, aquí en la escritura, aquí dice. Y no porque tengas que, que, que golpearla, no, no, no. No, no, no. Sino porque aquí dice que los cobardes. No tenemos que ser cobardes, tenemos que predicarlo, con, como lo, lo dice la, la Sagrada Escritura. Es la autoridad que no de te la gusta. palabra. Lo siento mucho, pero más vale que te vaya gustando porque si no, vas a caer como los que están aquí, como los incrédulos. La autoridad de la palabra de Dios lo dice. Entonces, tenemos que ser valientes, como dice la Escritura. No temas, no desmayes esfuerza es decir, yo, yo, yo estoy aquí contigo Sí, amén, amén, amén, así es en, en, Entonces, mi amado mi amada gloria Esto es lo que Señor. tenemos que hacer Gloria al Señor Alabanza Y ojalá Santa, que ya no haya sea, ningún sea, no Siervo de Dios. Dios Ningún predicador Que quiera hablar de Dios Y que no esté usando la vida Que todos usemos este santo libro Que tiene precio de sangre. Así es, amén Amén. Porque tiene precio de sangre. Porque hubo mártires que dieron su vida para que estos libros pudieran existir. ¿Por qué? Porque estaban ocultos. Así es. Estaban ocultos. Por siglos. Estaban ocultos. Por... Por, siglos, por siglos. Por siglos. Por siglos, mi amada, mi amado. Por siglos. Y ahora que ya se reveló todo esto. Todo, Así todo es esta como mentira. El, el Satanás quería que, que estuviéramos en tinieblas, que no supiéramos Exacto. la verdad, que no tuviéramos la luz. Entonces, mi amada, mi amado, ¿cómo no entregarle nuestra vida al Señor? Así es. ¿Cómo no entregarle nuestra vida al Señor? Porque no se trata de tener una religión, sino una relación. Una relación, un conocimiento. Lo que Dios es quiere es que tú y yo tengamos una relación. Y miren, les voy a platicar ya lo último. Ahorita que estamos haciendo el video, lo estamos haciendo en vivo. Para luego pasarlo a otras plataformas. Uh -huh. Pero la primera parte... Quedó inconcluso porque no podemos continuar. Hasta el internet intervino. Ahorita, desgracia, yo no, no veo ningún sí. problema. Pero esa primera parte se cortó. Se cortó. Sin que nosotros la cortáramos. Y esa segunda parte ya Dios nos está permitiendo que lo hagamos. ¿Por qué? Terminando. Porque el mensaje tenemos que terminarlo. Amén, así es. Al es. que tienes que terminarlo. Y porque queremos orar por ti. ¿Qué le queremos pedir al Señor? Que te dé la luz, que te dé la sabiduría. Pero lo primero que tienes que hacer es entregarle tu vida al Señor. Amén. Porque Satanás usó al internet para cortarnos la, la primera parte. Uh -huh. Porque no quería que termináramos esto. Sí. Pero en gloria todo, a Dios porque aquí estamos. En todo está, sí. Glorificado sea el nombre del Señor. Y, y yo quiero que tú, mi amada, mi amado, si no le has entregado tu vida al Señor, entregasela. Dile, Señor, ven a mi vida. Aleluya. Cámbiame, transfórmame. Oh, no sé, señor. Puedes hacerlo de pie, puedes hacerlo de, de rodillas, puedes hacerlo acostado si tú quieres. Pero díselo con toda verdad y con amén. toda sinceridad. Dile Señor, aquí nombre, estoy. Señor. Y si puedes levantar tus manos, levántalas. Dile Señor, aquí estoy. Quiero entregarte mi vida. Cámbiame, transfórmame. Que mi vida pueda ser santificada. Porque sí, dice que señor. nuestro cuerpo es el, el templo del Espíritu Santo. Amén, amén, el cual amén. tenemos amén. de Dios, que no es nuestro. Sí, Señor. Entonces, mi amado, mi amada, tenemos que empezar por ahí en, con entregarle nuestra vida al Señor para que Él haga lo que tenga que hacer en nosotros. Aleluya. Pues no se trata de ninguna religión, se trata de la relación que podemos mantener con Dios a través de las Sagradas Escrituras. Aleluya, sí, amén. Tenemos que estar ahí en, en, en esa posición, tenemos que estar en esa condición, de decirle, Señor, ven a mi vida. Reconozco sí, que he dicho. pecado, sí, reconozco señor. que he hecho lo malo, reconozco, te recuerdo lo que dice aquí, en el verso 8. Sí. ¿No? Vete bien lo que dice. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Más vale que entremos en ese conocimiento de Dios, que le entreguemos nuestra vida. Así es, así es. Y si hoy fuera nuestro último día de vida, que podamos estar en la gloria de Dios. Y así Señor, glorificado sea su nombre. Gracias por su Y si vida, aún vivimos. Palabra, Señor. Gracias, Señor. Que podamos estar esperando la venida Santo, de, Santo eres, Jehová de los ejércitos Esto es lo más importante, mi estamos, Esto en es lo más importante, si no mi amado. Yo Gracias creo que ese Cristo. es uno de los mejores Gracias, mensajes que Dios nos ha dado Gracias, para compartir Señor. contigo. Glorificado sea su nombre, Padre. porque Sí, mi señor. Porque cada día vivimos siempre, más, siempre glorificado vemos más nombre, padre. y reconocemos más sí, de lo Cristo. que hace falta en el día sí, de hoy. Sí, Señor. Estamos viendo todas las cosas, Señor, que y le, cambio total. le desagradan a usted, Padre. Empezando con nosotros. Por eso sí, le decían, señor. Esto es primero para nosotros. Limpio, lo, Señor. Te lo compartimos a ti. De toda cosa inmunda, Señor, perdónenos, Padre. En el nombre de Jesús. De Tenga tuya, misericordia, señor. señor. Y dile, Padre. Tenga misericordia, Padre. Señor. En este momento reconozco. Sí, que Señor. Qué pecado. Reconozco. Reconozco. Que he hecho lo malo. Reconozco. reconozco mi, que no he hecho su voluntad. Que no he hecho su voluntad. Pero cámbime, Señor. Transforme. Cámbieme, Señor. Transforme. Y, Señor Transforme Jesús. Señor. En este momento yo le acepto como mi señor, señor, como mi Salvador, Gracias, y con mi guía. He como en esta el vida. Y, en mi y que yo cuando vea y su palabra la pueda entender inscrito, y pueda crecer espiritualmente. Esté inscrito en el libro de la vida, Señor. Y que en nuestro sí, señor. nombre esté inscrito. Sí, señor. En ese libro de la vida. Aleluya, así sea, Padre mío. Para su, su honra, para su gloria y su alabanza, Señor. Pero cándeme sí, sí. la mente, el corazón cambie, y todo mi ser. todo todo nuestro ser. Que para su honra, gloria y alabanza, Señor. Para usted, En Señor. Cristo Jesús. Sí, Cristo. Amén. Gracias, Amén. Padre. Amén. Gracias, Amén. Señor. Amén. Déjese ayudar y déjese bendecir de por parte de Dios. Dios sea su nombre, sí, Señor. Gracias, Ahora vamos a orar Gracias, por cualquier Señor. otra amistad que tú pudieras tener. Sí. Puede ser financiera, de salud, puede ser moral, espiritual. Cualquier otra situación que tú tengas en este momento sí, señor. Pon tu mano ahí en tu pecho Cielo, Glorificado sea su nombre Mi Padre Santo Gracias Cristo. Gracias Señor por su grande amor y su grande No quiero gracia, adivinar Dios, señor, señor Qué pudiera no. tener de necesidad Usted esta personita sabe, Que está poniendo su mano Usted ahí conoce a cada, a cada Pero tú, persona, tú le conoces sí, perfectamente señor. bien Señor sí, me Tú me sabes cuál sabe. es tu necesidad Sí, Señor. Pues Padre Santo. Gracias, Cristo. Dele Gracias, de acuerdo señor. a sus necesidades. Que su necesidad. Si es señor. salud, dele la salud, Señor. Sí, Señor. Si sí. son finanzas, ponga las finanzas. Ponga, si es moral, señor. cámbiale su estilo de vida. Sí, Señor. Si es espiritual, hágale ponga crecer, su modo Señor. Si poder, Señor. Supla toda necesidad. Si tiene malas costumbres, quítesela, Señor. Supla. Y ponga. Su amor y su poder ir ahí en su vida, Señor. Toda necesidad y a ti te digo, mi amada. En nuestros oyentes, Señor. A ti te digo, mi amado. Oh, mi recibe Dios. la bendición. En el nombre del Padre. En el nombre del Hijo. De y de y de del Espíritu, Espíritu Santo, sí, señor. Y que para Dios sea toda honra Aleluya, sí, Señor. Toda gloria y toda honra, alabanza. gloria y alabanza en el dadas a usted, Padre eterno. Aleluya. Gracias, amén. Señor. Amén. Gracias por su infinito amén. amor. Y Gracias, amén. Padre. Gracias, Señor. La sugerencia. Compartan el video. Comparten. Son dos. En esta ocasión, eran dos, porque se nos cortó sí. el primero. Primera parte y segunda sí. parte. Pero es parte uno y parte dos. Así es. Compártanlo. Compartanlo. Es lo que les pedimos pedir como un gran favor. ¿Por qué? Porque no sabemos a quién le va a bendecir. Claro que sí. Así es. Nosotros lo vamos a compartir en las tres páginas que tenemos de, de Facebook, que es, Así es. dos a, a nombre mío y otra a nombre de mi esposa. Y en YouTube, en, también en, en Twitter y, y, y otras páginas más que tenemos. Entonces así es. Compártanlo. Sigan compártanlo. compartiendo, sigan bendiciendo a, a la gente que, que ustedes conozcan. Este, porque es muy importante que este mensaje llegue a toda la gente, a toda la gente, y dándole gracias a Dios porque él nos permitió terminar este video. Uh -huh. Alabado y glorificado sea su nombre. Y gracias a todas las personitas que que pudieron estar con nosotros y a los que no, pues van a estar más tarde a la hora que puedan eh, pueden verlo y, y, y compartirlo y por eso esta es la parte 2 porque la primera se nos cortó sin decirles adiós sí, pero así es. Eh, pues quedamos juntos y ahí los voy a dejar en Facebook y los dos los voy a subir en las siguientes páginas Precioso. que la bendición del Altísimo sea sobre sus vidas así cuídense, sea. guárdense y sobre todo, crezcan espiritualmente Para Así la gloria es. de Dios En Cristo Jesús Bendiciones para todos, nuestro amor, nuestro cariño En el amor de Cristo sea para todos Y cada uno de ustedes Que el Señor les bendiga Y no dejen de seguir viendo y compartiendo Estos videos Que el Señor les bendiga grandemente Sus amigos de siempre, Elida Madrigal Y Rafael Cavazos Así es, bendiciones para todos Y gracias por compartirlos Así es, bendiciones, bendiciones.